La administración en nuestro pueblo, porque es de nosotros. Si sí. se aquí, no le quedamos a su No se va a tiene que quedarse muy el sudoeste, este si no es de nosotros, el sudoeste, de el sudoeste, riqueza, Gente profesional, pueden a administrar sí. en otros el Uyuni, no pueden venir al lugares. No pueden venir, tenemos Ay, profesionales en Uyuni. Tenemos hijos Ingresando al salar de Uyuni, eh, muy cerca de la planta de cloruro de potasio. Eh, a cumplir mi trabajo como nuevo gerente ejecutivo de, de ILB